Una emprendedora rural, Paula Callejo, lleva seis meses con un negocio que empezó desde cero. Vamos a conocer cómo ha evolucionado. Bueno, vamos a ver, Paula, cuéntanos. Seis meses, emprendedora rural, galardonada con premios de Diputación y de Junta de Comunidades, con un negocio que no era visto en Molina Aragón. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Qué tal hasta la fecha? Pues bien, la verdad que contentísimos que ha superado todas nuestras expectativas y nuestro plan de negocio, así que bueno, estamos agotados pero felices porque bueno pues ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. La verdad que han sido seis meses de consolidar pues los espacios ¿no? y los productos que queríamos vender y, y además que nuestros propios clientes nos han ido proponiendo pues cosas diferentes o diferentes campos que no habíamos planteado en un inicio, así que contentos, muy contentos. Mujer trabajadora, ¿qué tal se concilia la vida familiar y la vida laboral? Porque creemos que tienes tres hijos, un marido también autónomo en otro sector laboral. ¿Qué tal te puedes apañar? Pues nada, muy divertido. <risa> te mantienes en forma y bueno, pues a veces es un poco locura, ¿no? es un poco frustración porque quieres llegar a más de lo que puedes... Pero nada, aceptación y bueno, en el medio rural siempre ha sido un poco así, porque no había tanta ayuda con los niños y los niños al final son un poco parte del negocio. Nosotros le llamamos a nuestro equipo y ellos se sienten en parte. Entonces muchas veces pues están aquí en la tienda ayudándonos. Yo creo que mi hijo ha aprendido a, a hacer sumas y multiplicaciones devolviendo el cambio, o sea que la verdad que ellos contentos. Estáis ampliando un poco hacia otros sectores, cuéntanos, ¿qué más ofrecéis? Sí, bueno, cosas que no habíamos planteado en inicio, somos los distribuidores oficiales de casas de madera en Kit, que te las puedes montar tú mismo, y la verdad que estamos preparando el showroom con dos casas, una de 72 metros cuadrados y otra de 25 metros cuadrados, y ha despertado bastante interés, nos han acercado vecinos a preguntar y a interesarse, y luego pues el sustrato truficultor para truficultores, que bueno, trabajamos con Viver Truf, que ya era una empresa que tenía aquí su cartera de clientes y buscaba un lugar donde descargar, y nada, nosotros les hacemos de punto comercial.